Muy buenas noches, muy buenas noches a todos ustedes. Qué gusto poder saludarlos nuevamente al término de este día, lunes 19 de abril. Pues es un honor siempre, es una alegría poder compartir la palabra de Dios cada noche a través de este programa Reflexiones de la Biblia. Estamos estudiando durante todas las noches acerca del libro de Hechos de los Apóstoles. Hay cosas interesantes que han pasado en la iglesia al comienzo de la, de la era cristiana que son, están registradas por Lucas en el Libro de Hechos de los Apóstoles. Mencionábamos durante estas noches algunas cosas importantes, como por ejemplo que el Evangelio de Cristo seguía creciendo y avanzaba, y muchas de las cosas que los discípulos decían provocaba una resistencia impresionante en el grupo de los cristianos judíos de ese tiempo. Algunos comenzaron a enojarse porque los gentiles que no eran judíos comenzaron a aceptar el mensaje de Jesús. Otros comenzaron a enojarse porque también soldados romanos comenzaron a aceptar el mensaje de Cristo y sobre todo, sobre ellos había caído el Espíritu Santo. Y eso no les parecía a muchos judíos algo loable. Y es por esa razón que muchos de ellos comenzaron a oponerse. Pero la oposición se diseminó cuando el apóstol Pedro les explicó la razón por qué Dios estaba haciendo esa obra fuera de Jerusalén. Él mismo, como judío, celoso de las doctrinas y sus principios judíos, no quería salir a predicar el Evangelio a otras ciudades porque justamente creía que solamente debía quedarse en Jerusalén. Sin embargo, la experiencia del lienzo, mata y come, que le presentó Dios en un sueño como a la hora del, del almuerzo, eh, le hizo entender a él y él lo pudo explicar a Cornelio de que realmente Dios no hacía acepción de personas, que Dios estaba dispuesto a ayudar a todo aquel que quería conocer de su evangelio. Pero este evangelio muy aceptado y muy conocido y miles y miles de personas se unían al grupo de los cristianos, ya en Antioquía comenzó a crear una, un sinnúmero de, de preocupaciones y problemas. Pero en Jerusalén ya algunos líderes principales de la, del gobierno, de la política de, de ese tiempo, comenzaron a intervenir, ya porque este, este movimiento comenzaba a crecer abundantemente multitudinariamente, tanto así que ellos se veían, se veían amenazados porque de algún modo ellos eran eh, gobernantes puestos por Roma y de algún modo querían estar bien con Roma y no tener problemas sociales ni religiosos en medio de su comunidad y esa era la razón por la cual ellos estaban muy preocupados al saber que muchos de estos cristianos estaban predicando el evangelio en todas las aldeas y nadie los podía detener, era un asunto impresionante, un crecimiento increíble. Bueno, en el capítulo 12, ya hemos visto en los, eh, en los capítulos anteriores la persecución y todo lo demás, pero ahora ya vienen eh, actitudes mucho más drásticas contra el Evangelio de Cristo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ya uno de los discípulos comenzó, además de Esteban, que ya había sido muerto por causa de la predicación acerca de Jesucristo, eh, ahora aparece un discípulo directamente de Jesús, ahora siendo muerto, el hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, la actitud de Herodes agradó a los judíos, dice aquí, eh, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, era una de las fiestas que había en Jerusalén. En Jerusalén. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. 16 soldados, para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, para que el pueblo posiblemente lo apedreara o lo matara también. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así como había circunstancias muy difíciles eh, en la vida de los discípulos, también había intervenciones importantes de parte de Dios para con el crecimiento cristiano. Eh, tal vez siempre hemos eh, escuchado ese lema, a grandes problemas, grandes soluciones. Este problema era un problema muy serio, porque estaban matando a algunos líderes. En este caso, a Jacobo ya lo habían matado, entonces ahora, para congraciarse y seguir congraciándose con los judíos, también toman preso a Pedro. Y posiblemente el día después del, del, del pan sin levadura, lo iban a sacar para poder apedrearlo y matarlo también, y el pueblo iba a estar sumamente feliz por eso. Herodes, quien sabía ganarse eh, con sobonerías al pueblo, haciendo lo que el pueblo quería para mantenerse en el poder y no recibir informes inadecuados ante el emperador, entonces definitivamente buscaba el beneficio del de pueblo para lograr sus propósitos.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 Mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó Pedro allí. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que descubrir en la palabra de Dios es cómo Dios interviene en la vida del hombre. Dios tenía un propósito al enviar a Jesús a esta tierra. Dios quería que nosotros conociéramos su plan de salvación. Dios estaba interesado en que el hombre entendiera que Dios no había abandonado después no lo había abandonado después del pecado que Dios tenía un plan bien establecido y eso había comenzado allá en el Edén y ahora a través de su hijo Jesucristo este plan debía llevarse a cabo con la ayuda de aquellos que eran discípulos de Jesús y para que eso pudiera suceder Dios tuvo que hacer cosas impresionantes como por ejemplo como por ejemplo librar a, estos, a este hombre de la cárcel, aun cuando los soldados estaban al lado de él. Hacer que las puertas de hierro se abrieran, sanar a otras personas enfermas que nunca habían estado caminando, ocho años, Eneas, y como él, muchos otros que fueron sanados, Dios tuvo que hacer cosas que llamaran la atención al corazón del impío para poder ayudar a comprender ¿Cuál era su propósito? Sin duda, muchos de nosotros no podemos entender a plenitud por qué Dios no hace eso ahora también. ¿Por qué Dios no actúa de manera impresionante en la vida de las personas que tienen fe y que tienen confianza en Él? Yo te voy a decir algo que yo pienso. Yo creo que hay suficiente información de la promesa de Dios para la vida del ser humano. En esos días se estaba escribiendo la historia de la, del cristianismo. Se estaba sucediendo. Acababa Jesús de ascender a los cielos. El Evangelio recién estaba siendo predicado. Y Dios tenía que intervenir de manera mi milagrosa. Hoy tú y yo tenemos conocimiento. Tú y yo sabemos qué es lo que Dios puede hacer por nosotros. Solo que muchas veces somos rebeldes. Somos eh, negativos. Somos desconocedores de la verdad y las promesas de Dios. Hasta a veces somos incrédulos como aquellos que... Cuando Roden le dijo, Pedro está a la puerta, ellos dijeron, estás loca. O sea, estaban orando para que Dios salvara a Pedro la vida, porque el día terminando la, el, el, el pan sin levadura, la fiesta del pan sin levadura iba a ser sacado de la ciudad para que sea muerto. Entonces, ellos estaban orando para que Dios lo liberara, y ahora que Dios lo liberó, no lo creían. El ser humano realmente es impredecible. Tenemos actitudes y muchas veces posiciones tan drásticas referente a nuestra fe en Dios, pero cuando requerimos que eso se ponga en práctica, cuando se lleve a la realidad, perdemos de vista la razón de nuestra fe. ¿Tú te imaginas Dios diciéndole a Moisés, extiende tu vara para que el mar se abra? Y Moisés diciendo, Señor, yo no creo que se vaya a abrir el mar. ¿Cómo vas a abrir el mar con extender mi vara? Moisés no discute, extiende la vara y el mar se abre. ¿Ustedes se imaginan a Dios hablándole a Moisés, habla la roca para que dé agua? Y Moisés, incrédulo golpea la roca. El ser humano es generalmente un ser humano frágil de fe. No desarrollamos la confianza a plenitud en las promesas de Dios. Y allí está nuestro problema. Un hombre, cuando Jesús estaba siendo juzgado, le pidió una prueba a Jesús. Esta agua está amarga, transfórmala en agua dulce, en agua bebible. Y Jesús le contestó unas palabras muy importantes que nosotros podemos re rememorar esta noche aquí. La generación incrédula pide señal y señal no le será dada. ¿Por qué Dios no da señal a la gente incrédula? Porque la gente increíble tiene obnubilado el cerebro, no tiene, no tiene la mente abierta, no puede entender las cosas de Dios. Es como, el, como aquel padre testarudo que su hijo le dice algo, y él dice, no, yo soy más adulto que tú, soy más viejo que tú, tengo experiencia más que tú. Y se cierra. Dios quisiera obrar en este tiempo, de manera increíble, impresionante. Con cosas maravillosas, pero no lo hace porque si lo, lo hiciera nosotros, los incrédulos, no creeríamos en las promesas de Dios. Información suficiente tenemos en la palabra de Dios, información necesaria tenemos en la palabra de Dios, pero no queremos entender, no queremos darle pie a a las cosas y a las promesas que Dios ha hecho para este tiempo, porque nosotros estamos tan atados a las cosas de este mundo que nos olvidamos que las cosas de este mundo las dirige Dios. Que Dios es quien pone y quita. Que Dios es quien conduce o no conduce. Dios es quien abre las oportunidades. Lo que nos falta a nosotros es entender que Él siempre está al cuidado de nosotros, como lo hace con las aves, como lo hace con las flores, como lo hace con la naturaleza. Hemos perdido de vista al Dios creador y sustentador y protector de cada uno de nosotros. Ojalá que esta experiencia de Pedro, en el comienzo de la era cristiana, pueda mostrarte a ti lo que Dios puede hacer si tú confías en sus promesas. Solo tienes que abrir tu corazón, solo tienes que abrir tu mente y decirle, Dios, aquí estoy, con mis falencias, con mis errores, con mis... Eh, preocupaciones pero decidido a confiar y a aprender a confiar en tus promesas ojalá que cada uno de nosotros este mensaje nos ayude a mirar más allá de la historia simplemente de un hombre liberado de la cárcel de manera milagrosa que aprendamos a mirar que dios aún en los problemas nos dará soluciones en Corintios 13, 13, 10 dice o 10, 13 dice que no sobrevendrá sobre vosotros ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios traerá consigo con la tentación también la salida. Él siempre tiene una salida. Confía en el Señor y él va a hacer cosas increíbles para ti, para tu vida, para tu familia. Él puede librar de la muerte, puede librar de la cárcel, puede librar de cualquier acusación. Cuando Dios interviene, nadie puede cambiar sus planes. Confía en sus promesas. Dios tenía un plan para su pueblo al inicio de la era cristiana y él iba a cumplirlo por más persecución que hubiera. Dios tiene un plan para tu vida ahora y él lo va a cumplir por más problemas que tú tengas, por más muerte que ronde a tu alrededor. Dios te librará de la muerte. Caerán a tu lado mil. Y diez mira a tu diestra, mas a ti no llegará, dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 7. Que el Señor te bendiga en esta noche. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque las experiencias de los discípulos podemos entender más plenamente que tú eres un Dios que interviene a favor de la vida humana. Por esa razón, en esta tarde te damos gracias porque en tu palabra encontramos esperanza. Bendice a mis amigos, a mis amigas que escuchan tu palabra cada noche, que puedas tú, Señor, ser glorificado en la vida de cada uno que acepta tu verdad y confía en tus promesas. Líbranos de peligros, de acusación, de maldad, enséñanos a vivir una vida más confiada en tus promesas, Señor. A mí también, en primer lugar, porque soy pecador como cualquier otro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra y que tú puedas compartir este mensaje con otras personas también. Que el Señor te acompañe cada día. Y no olvides que si Él está de tu lado, Él te liberará de cualquier situación que tú quieras y que necesites. Este es el programa de todos los días. Se llama Reflexiones de la Biblia con Boris Darman. Nos vemos mañana. Chao, chao.